Bueno, este es el templo, no sé si salió mi otro video porque no estoy entendiendo bien, pero este es el Jimin temple, temple, el templo tiene una torre, es un templo budista, no, están haciendo un ritual ahora, así que no pudimos entrar, es muy bonito y no pudimos entrar a la torre tampoco porque la están remodelando, pero el resto sí... Muy lindo, no sé si alcanzan a escuchar los cánticos. Pero no estamos yendo, estamos emprendiendo el regreso ya. Pero en varios lugares están haciendo como como distintas ceremonias. Y ya está cayendo la tarde. Así que, se sí, pueden Ahí viene la gente que también vende. Viene a hacer... Su turismo y a rezar harto. Esta es la tienda de incienso. Así que esta es parte de Jimmy también.